Si me subiera una máquina del tiempo Yo viajaría a 1810 Para ver cómo era el cabildo Para ver a mi patria nacer Yo me imagino una reunión con mucha gente Con más amor y con lluvia también Y a los patriotas que están calle que estaban viendo su patria nacer igualdad libertad fraternidad De mayo día patrio Y aunque llovía Podía sentirse el sol Y ese gran sol Sobre el celeste y blanco Son los colores De nuestra revolución Igualdad Libertad Fraternidad Son los valores De nuestra revolución Son los valores De nuestra